Pues estas hamburguesas o deben estar muy buenas o no sé qué yo, porque parece romería esto, parece que las regalan y de regalado no tiene nada. Nariz, pues estas hamburguesas o deben estar muy buenas o no sé qué, yo porque parece romería. Esto parece que las regalan y de regalado no tiene nada. Las hamburguesas cuestan la más sencilla, 8 dólares, la cheeseburger, 829, la bacon burger, 8 898, 89. Entonces, y la pura hamburguesa, aparte, las papas, las papas están en 3 dólares. 4 dólares y 6.20 y el refresco está en 2 dólares, 3.99 y nada más. Aparte manteadas. Hola amigos de First Estamos en Five Guys. Son unas hamburguesas papas en Nueva York, muy cerca de Times Square. Me la recomendaron, bueno, vimos varios videos de youtubers y ahí estaba entre las recomendaciones. Es pues un tipo, así me no sé, como in and out. Sí, hasta, hasta la, la imagen, imagen se, amero, se parece. Y también el concepto, porque todo con como caseras, que es muy, muy natural. Caseras, menos comercial que el eh, Y pues ya tiene mucha hambre, entonces las mujeres nos van a ser felices. El papitos se cambios de casa. A ver. Como hasta con la cáscara, son vacunas naturales. Ok, a ver, enseguida su hamburguesa, presuman su hamburguesa. A ver, vamos a ver, primeras impresiones. Sí. El concepto de aquí es que hay tres o cuatro tipos de hamburguesa. Hamburguesa normal, hamburguesa con queso y hamburguesa con tocino y hay unas little, hay unas más chiquitas, esta es la normal, pedimos la normal uh -huh. pero lo que puedes tú ponerle es todos los toppings que quieras yo le pedí lechuga, cebolla asada y tomate que es lo que le gusta vale a Maris los pero este, uh -huh. le puedes poner todos los toppings que quieras, hay muchos toppings y pues, es por separado, la verdad es que nos gastamos 29 dólares por el chistecito por dos. por dos, pero solo un refresco y solo unas papas grandes o sea, vamos a checar. El, este, Ahora hacemos la conclusión. Pero. No son, creo que son más baratas las In and Out. Sí, In Out es más barato. Pero bueno, vamos a, a. Así de bote pronto, comparando con In and Out, ¿qué, ¿qué opinas? La comida. Está muy rica la cabeza. ¿Sí se la mata In n Out? Un poquito más arriba, sí. Un poquito mejor. Tiene mejor sabor. Bueno, debería de esperarse porque, pues, sí, incluso está más más cariñoso pero bueno igual están ahí haciendo todo el momento y te lo preparan al instante y muy rápido había muchis, muchísima gente pero la verdad en lo que en lo que medio hice mis tomas ya el pedido ya estaba listo mucho más que la estoy de acuerdo la verdad es que sí el sabor y toda la carne y la carne estaba ahí se alcanza a ver me sigan esta carne está bastante bastante abundante la verdad es que sí eh sí están muy ricas si sí vale la pena venir a, a probar estos, estos cinco, cinco guys. Esto es lo que quedó de la mía. Y yo pedí las papas grandes para compartir, porque todo es separado. Aquí está el ticket, miren. Aquí está Five guys, el ticket aquí está Dos cheeseburgers, con los complementos que no te cobran nada extra. Y pedí mis papitas unas papas grandes y una y un refresco nada más, porque lo vamos a compartir y está la máquina de los refrescos, y dije bueno pues unas papas grandes y bueno ya cumplimos con las papas dijimos ya por fin, nos pues acabamos con este de papas y tan, tan, tan, tan, me doy cuenta que traía clavo, traía un regalo, te llenan media bolsa, un puerto de bolsa de papas que también están muy ricas, entonces te llenas porque te llenas, pero si aquí escogen, la coca, o oh, de los sabores que quieran, hay coca cherry, coca orange, coca raspberry, Vaya, hay muchísimos sabores, muchas combinaciones, esta es la coca de los mil sabores. Ok, este fue nuestro video del Five Guys, adiós.